Creer tener la razón es estar equivocada, porque significa afirmar que el otro no la tiene. Ahí comienza la espiral de la lucha. Y solo salgo de ella cuando comprendo que a veces ser valiente es decir adiós y retirarse. Retirarse para conservar la risa. Retirarse para conservar el alma la calma, la paz, la brisa. De nada sirve tener la razón si te dejas el corazón en el intento.